Mi nombre es David Carmona, gracias por, por invitarme a esto, organización de Plain Concepts, un placer eh, y, y gracias por, por repartir el libro, muchísimas gracias. Viene calentito, o sea, esto es cierto, eh, no ha salido todavía realmente eh, oficialmente, pero es la primera la primera tirada que, que conseguimos gracias a, gracias a Plain traerla aquí, así que muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis mucho. Eh, yo me arrepiento de escribirlo, tengo que decir. ¿eh? Vaya dolor. No sé cuántos habéis tenido la mala suerte de meteros en el Benjenal de escribir un libro, pero yo no lo hago nunca más. O sea que espero que lo disfrutéis porque va a ser el último. Eh... Eh, ahí tenéis mis datos si queréis contactar conmigo, aprovechando, conectando aquí con, con el amigo Chema, eh, tengo recién salido del horno también un public inbox, así que si queréis contactar conmigo ahí lo tenéis. Eh, ¿Y eh, qué es lo que hago? Bueno, eh, para los que no me conocéis, eh, David Carmona trabajó en, en, en Microsoft AI, eh, General Manager en Corp, o sea, trabajó en, en Seattle. ...y pues básicamente dos cosas... Eh, todo lo que es estrategia de empresa... ...para inteligencia artificial... ...y eh, innovación... ...el hacer un poco de puente... ...entre research... ...y, eh, y grupos de productos... ¿no? ...y evidentemente muy divertido... ...y me encanta mi trabajo... Eh, ...si tenéis... ...yo creo... ...tampoco somos tantos, tantos, tantos... ...así que yo creo... ...que si queréis... ...me encantaría hacer esto... ...todo lo interactivo que queráis... ...si tenéis cualquier pregunta... Levantar la mano y pegáis un grito, me acerco yo, os acercamos un micrófono y encantado de hacerlo. Yo repito la pregunta para que esté en vídeo y ya está, o sea que sin ningún problema. Eh, viniendo de Microsoft, no sé si estabais esperando una charla de eh, la estrategia y la solución de Microsoft para inteligencia artificial, pero esa no es la charla de hoy. Es de Inteligencia Artificial, pero no es de Microsoft. Lo que me gustaría es un poco compartir eh, los aprendizajes que, que hemos tenido pues trabajando con empresas como vosotros. O sea, no, no es una charla de tecnología, no me voy a meter en tecnología, eh, tenéis otro track eh, o podemos hacerlo, si tenéis cualquier pregunta, de roadmap, producto, tecnología, lo que queráis. Eh, me pilláis después de la charla y sin ningún tipo de problema. Pero esta me gustaría, dado que estamos en, en el track de negocio, pues dar como un paso atrás y mirar a qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos que está pasando en el mercado. ¿No? Creo que eh, ahora mismo estamos en un momento clave de la inteligencia artificial donde o bien eh, las empresas están empezando a tener resultados o están teniendo dificultades para, para hacerlo real. Entonces vamos a invertir ahí un poquito de tiempo. Y de nuevo, por favor, levantar la mano y cualquier pregunta, encantado. Eh, no, tampoco os voy a introducir aquí una presentación súper filosófica de qué es inteligencia artificial, yo creo que eso ya en los dos últimos años lo habréis escuchado como un millón de veces. Eh, yo lo simplifico muchísimo, yo al final, eh, para mí, eh, no sé cuántos tenéis eh, background de desarrollo de software, yo vengo del mundo de desarrollo de software y para mí la inteligencia artificial, no sé si es como los martillos y los clavos, pero yo inteligencia artificial la veo como una nueva forma de hacer software. Ni ni tan mágico como eh, Dios mío, conciencia iba a acabar con todos nosotros, ni tan sencillo como esto es una tecnología. Creo que es una forma nueva de hacer software que va a transformar completamente como entendemos a, eh, a las empresas ¿no? y a la tecnología. Eh, sin, seguramente ver, hayas escuchado muchas veces de Microsoft antes el concepto de que, y es cierto, de que si miráis un poco los últimos 20-10 años. Eh, cada empresa se ha tenido que poner las pilas en desarrollo de software. Si veis los números de, por ejemplo, de contrataciones de desarrolladores, eh, veis como incluso en empresas que están o en sectores que están planos, el desarrollador de software, un pic brutal. ¿no? ¿Por qué? Porque todas las empresas, para ser eficientes, para ser competitivas, se tienen que crear ese músculo de desarrollo de software. Con lo cual, al final, cada empresa es una, una empresa de software. ¿No? Eh, lo mismo eh, pensamos que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Al final, esto no va a ser algo que podamos simplemente consumir de otros, pensamos, y esa es la estrategia nuestra en Microsoft. Pensamos que lo importante es también habilitar a las empresas para que puedan desarrollar inteligencia artificial. ¿no? Y al final, todas las empresas serán empresas de inteligencia artificial si también quieres ser competitivas en el mercado. ¿Y cuál es...? ¿Cuál es? Perdón por eso. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las tres, las tres capacidades principales de la inteligencia artificial? Sin meterme en detalle aquí. Eh, pero al final, por supuesto, cuando hablamos de una nueva forma de crear software, sobre todo nos referimos a Machine Learning, ¿no? que no es nuevo, lleva muchísimos años, como sabéis, pero sobre todo con técnicas como Deep Learning está llegando a sitios donde antes no estaba llegando. ¿no? Y es todo el concepto de, en lugar de tener que programar instrucción a instrucción, es el que la máquina pueda aprender en base a datos, que es la aproximación más estándar ahora mismo, o eh, más nuevo, y creo que eh, se ha visto algo antes, eh, antes hoy, con Reinforcement Learning, donde aprendes a base de experiencias. ¿no? Eh, percepción, una vez que tienes esa base de, de learning, puedes crear o puedes eh, atacar problemas como problemas de percepción que antes eran imposibles, es decir, intentar que, el, que la máquina pueda entender el mundo alrededor nuestro, ¿no? desde visión, speech, eh, no leche, etcétera, etcétera. Y la última, que es la que yo creo que causa más eh, no sorpresa, sino más debate porque no sabemos todavía o hay mucha confusión en dónde estamos en ese punto, pero es en las capacidades cognitivas, es decir, es el permitir que encima de esa percepción pues la máquina sea capaz de planificar, establecer patrones predecir el futuro, etcétera, etcétera ¿No? ahí es donde yo creo que hay un poco más de confusión hasta dónde llega la inteligencia artificial y como sabéis ahí es donde entra el debate de la inteligencia artificial estrecha ¿no? para una tarea en específico o la inteligencia artificial general, donde es capaz de eh, unir eh, muchísimos inputs distintos de distintos sistemas de percepción y razonar encima de todo eso con, con knowledge, ¿no? que es lo más parecido a, a, un, a un ser humano. ¿no? Eh, ya está, no quería contar nada más porque realmente lo que me gustaría centrarme es aquí. Y no sé si conocéis, ¿cuántos conocéis el, el AI Business School de Microsoft? ¿Os suena? ¿Sí? El, el AI Business School es, fue, el, no sé, seguramente estáis eh, conocéis el AI School. El AI School fue algo que lanzamos hace como tres años y es tan sencillo como la formación que impartimos internamente en Microsoft para los empleados técnicos, para desarrolladores, data scientists, etcétera, etcétera, eh, que la llevamos impartiendo desde hace como cuatro o cinco años para, digamos, transformar sus skills para que puedan hacer o para que puedan eh, crear aplicaciones de inteligencia artificial, pues esa formación la hicimos pública hace como tres años, ¿no? Y la tenéis en aSchool.microsoft.com y ahí pues tenéis toda la formación técnica de cómo hacer Machine Learning, Deep Learning, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hace un año y medio aproximadamente, un poquito más de, de, de año y medio, eh, nos dimos cuenta de que realmente, aunque hay un gap muy grande en la formación técnica, hay un gap todavía más grande en la formación de negocio alrededor de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, al final, para tener un impacto en la empresa, tiene que salir de los departamentos técnicos y llegar a las unidades de negocio y, a, y, a, y al equipo de management. ¿no? Eh, porque, al fin y al cabo, es una transformación no solo técnica, sino también de negocio. Y por ese motivo, eh, lanzamos ella Business School, que es el mismo concepto, pero para responsables de negocio y responsables técnicos. Ahí no hablamos de tecnología, solo hay un módulo al final que es la de tecnología, y nos centramos mucho en, en, pues, oye, cómo definir la estrategia, cómo cambiar la cultura, etcétera, etcétera. ¿no? Y con todo eso, lo que también nos dimos cuenta eh, es donde hacemos también, el año pasado hicimos algo como mil y poco eh, on site también, es decir, ir a empresas para tener esta conversación de EA Business School y al final nosotros en todas esas ocasiones pues aprendemos también mucho de, de los clientes ¿no? y el patrón súper claro que vemos muchísimo y esta sesión es básicamente basado en esas experiencias es que hay como un gran gap ahora mismo en la industria no tienes por un lado ya ha cambiado la conversación y en todas esas conversaciones, yo recuerdo hace tres años o dos años la conversación que teníamos con clientes era, oye, cuéntame esto de la inteligencia artificial, ¿de qué va? O, oye, ¿cómo, qué es lo que, ¿en qué me va a impactar la inteligencia artificial? ¿Qué casos de uso puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿De qué va todo esto? ¿no? Y ahora si lo veis, nadie te pregunta eso. Ahora nadie te está preguntando cómo de importante va a ser la inteligencia artificial. Todo el mundo, si veis la parte de la derecha de esa slide, todas las empresas ya están de acuerdo, oye, sí, esto va a cambiar realmente la, la industria, ¿no? va a tener un impacto muy grande. Pero el gap que está ocurriendo ahora es que no son capaces de, de hacerlo real. Es decir, me meto, perfecto, todo el mundo está en pilotos, pero cuesta muchísimo el pasar de esos pilotos a producción, a sistemas reales y a tener un impacto real en las empresas. Si ves cualquier... Y estos vienen, yo creo que estos vienen de Gartner y de BCG, pero vamos, cualquier informe, incluso los que tenemos nosotros dentro de AI Business School son muy parecidos. Oye, si me encanta, quiero hacer esto, estoy en el, en el como escucho una vez, en el purgatorio de los pilotos. ¿no? Estoy siempre en modo, en modo piloto y no soy capaz de, de pasarlo a producción. ¿no? ¿Y cuál es ese gap? ¿Por qué ocurre ese gap? Pues, sobre todo, cuando preguntamos a los clientes por qué es ese gap, sobre todo es un tema de formación, o sea, la tecnología eh, en algunos casos podemos discutir si es más madura o menos madura, pero está ahí, o sea, es una tecnología que se puede utilizar hoy en día y, y hacer aplicaciones en producción a escala sin ningún tipo de problemas de, de rendimiento, de seguridad o de, eh, o de fiabilidad, el problema está en la formación. Y, y eso es lo que me quiero centrar toda la sesión, ¿no? porque si al final eh, cogemos tres puntos, me quiero centrar en los tres puntos principales donde vemos el por qué existe ese gap en la, en la empresa ¿no? y aquí y aquí lo enseño. Estoy usando un truco, no sé si, yo creo que está en España, la, hay, una, hay un documental en Netflix que se llama eh, La mente explicada o algo así, The Mind Explained. No me encantó, no os voy a engañar, pero hay una cosa que sí me llamó un montón de la atención de ese documental que es donde, donde explican, ¿sabéis esta gente que son capaces de, hay hasta competiciones, son capaces de memorizar como páginas y páginas de números en 10-15 minutos y luego te los recitan otra vez? Bueno, pues el truco que utilizan, que me pareció alucinante, es que todos esos números lo mapean con letras y esas letras lo mapean con lugares, es decir, se inventan... ...historias de voy andando por un sitio, veo tal cosa... ...porque la mente humana es capaz de recordar lugares... ...mucho mejor que, que términos como números o, o, o incluso palabras. ¿no? Y el, ponían de ejemplo, y de hecho me, me pareció muy buen ejemplo... ...que si para experiencias del pasado, si pensáis por ejemplo... ...oye, eh, ¿qué comiste el día el, el, el 11S? Nadie se va a acordar de eso. Sin embargo, todo el mundo se acuerda de dónde estaba... Tenemos esa. el cerebro está como preparado para acordarse de lugares mucho mejor que de otros. que de otros hechos. ¿no? Con lo cual he decidido usar esa técnica y lo que voy a hacer es que cada uno de estos puntos os voy a meter en el cerebro con, con un lugar, ¿no? Para parque, parque, voy a intentar que os acordáis de esto, ¿no? Entonces, esos son los tres lugares que he puesto y ahora explicaré por qué cada uno. Primero, estrategia, acordaros siempre de la luna. Segundo, cultura, acordaros del acueducto de Segovia. Y tercero, leadership, acordaros de las pirámides. Ya está, eso es todo. Si, si os pregunto, oye, ¿qué has aprendido en la charla de hoy del Circularity Tech Day? Oye, pues mira, la luna, el acueducto y las pirámides. Ya está. Venga, vamos uno por uno. La estrategia. ¿Por qué la luna? Al final algo que eh, en la conversación de estrategia, eh, sobre todo lo que te das cuenta es que hay como, como dos extremos. Cuando hablas con una empresa, de esas que están en el, en el gap, ¿no? de esas que están en el, en el case, no, ahí en medio, eh, lo que te das cuenta es que hay muchas empresas que miran a la inteligencia artificial como una estrategia muy corto plazo. Oye, dime mañana cómo le saco partido a esto, cómo consigo ROI, cómo consigo ROI a día de hoy con inteligencia artificial. Quiero aplicarlo a algo súper táctico para, para aprender, para eh, conseguir callar a mi CEO y que esté contento porque estoy ya ganando dinero con la inteligencia artificial. Eso sería un extremo. El otro extremo que es el opuesto, es decir, oye, no, no, la inteligencia artificial, esto va a ser la bomba, esto me va a cambiar el negocio de aquí a, a 50 años, con lo cual voy a hacer el moonshot, ¿no? voy a hacer como el pedazo de estrategia a tres años eh, para redefinir mi negocio con la inteligencia artificial. Y la verdad está entre esas dos. Y el ejemplo que pongo yo es el de la luna, porque si pensáis, cuando, cuando, el, hombre, eh, cuando el hombre fue a la luna, se anunció Kennedy, el presidente Kennedy lo anunció como creo que en 1960, a principios de la década, y llegaron allí en 1969, y nadie se acuerda de lo que pasó ahí en medio, ¿verdad? Pero lo que pasó ahí en medio es que no fue, el, el Apolo 11 no fue la primera misión, hubo de hecho como 17 misiones antes de eso, y cada una de esas misiones hizo algo espectacular, o sea, fue la primera vez... Que, un, eh, ...que una nave orbitó alrededor de la Luna. La primera vez que una nave tripulada orbitó eh, alrededor de la Luna. La primera vez que se hizo un broadcasting por satélite desde, desde el espacio. Todos esos hitos de por sí no fueron espectaculares... ...pero fueron críticos para llegar a la Luna. Con lo cual, la forma en la que veo la estrategia de la inteligencia artificial es súper parecida. Es decir, vale, piensa en cuál es tu moonshot, piensa en dónde quieres llegar de aquí a tres años... ...pero para llegar ahí crea hitos que te den valor de la inteligencia artificial a día de hoy y conecta todo. O sea, no, no separes esas dos cosas, porque al final lo que vas a conseguir es que cada pasito que des, lo des en la dirección correcta y vayas aprendiendo poquito a poco. ¿no? Eh, ¿Cómo es la luna en este, en este caso? ¿no? A mí me gusta hablar de tres etapas ¿no? y la veo como muy repetidas en todas las empresas. ¿no? Y al final eh, se trata de, de, de mapear el impacto de la inteligencia artificial dependiendo del departamento donde está teniendo ese impacto, ¿no? el departamento que está haciendo uso de la inteligencia artificial. El primer paso, que yo creo que ese paso en muchísimas empresas ya se ha dado, ¿no? es el paso de que las unidades técnicas, es decir, llámale eh, donde están los desarrolladores o donde están, o la, la unidad de CDO o la unidad de, de, de IT, la unidad que tenga la responsabilidad de crear estos proyectos de inteligencia artificial, que se ponga las pilas, ...y eh, haga embrace, digamos, y haga uso de inteligencia artificial. Ese es el primer paso que, que vemos en todos lados. ¿no? Y eso sobre todo, al final, el impacto principal es el poder eh, hacer uso de la inteligencia artificial... ...en las aplicaciones actuales. Es decir, no va a cambiar el mundo, no va a mandar el hombre a la luna... ...pero sí es cierto que vamos a tener impacto a muy corto plazo... Eh, ...pues eh, el, el que nos dé confianza y que eh, tengamos, digamos, esa, ese retorno de valor directamente... ¿no? ...desde el día uno. El segundo paso que también vemos muchísimo, y esto no, esto no es la Biblia, o sea, he visto muchísimas empresas que se van directamente al segundo paso, que hacen el primero y el segundo a la vez, pero es, normalmente el segundo paso es llevar la inteligencia artificial, sacarla, expandirla de las unidades de negocio y realmente llevarlas eh, de las unidades técnicas y llevarlas a, la unidad, a las unidades de negocio. ¿no? Y ese es el, el momento donde consigues, en este caso, redefinir o mejorar, los procesos de negocio con inteligencia artificial. Ese sería el punto donde, en lugar de tener una aproximación a la inteligencia artificial, que es con la tecnología primero, oye, mira qué guay lo que puedo hacer con bots. ¿Qué podemos hacer con esto? A lo contrario, empezar, oye, mira, tengo un proceso de negocio que me está matando. O tengo un proceso de negocio con un montón de, de, de posibilidades de diferenciarme con la competencia. ¿Cómo lo puedo redefinir con inteligencia artificial? Conversación muy distinta y que exige que la inteligencia artificial no esté solo en la unidad, de, en la unidad técnica. ¿no? Si no metes a los eh, a, a, digamos, a los expertos en el negocio, el, la unidad técnica por sí misma no va a ser capaz de transformar esos modelos de negocio. Y el tercero, que para mí eh, eh, siempre lo, lo defino como el siguiente gran paso, casi no hay eh, empresas aquí, es el, si lo comparáis con otras revoluciones como Internet, el móvil o incluso el PC, es realmente el momento donde la tecnología pasa a manos de cada empleado, ¿no? De cada empleado está empoderado para utilizar esa tecnología y de forma individual y sacarle el máximo partido, ¿no? Eso sería como el, el siguiente gran, gran paso de, de inteligencia artificial también. Por, por meterme muy rápido entre cada uno, en cada uno de ellos, aplicaciones de, de inteligencia artificial, dos cosas para recordar, hay dos formas de hacer esto. Una, tenéis, y, y ninguna de ellas requiere conocimientos súper profundos de, de data science o, o algo así, ¿no? Una unidad actual, por ejemplo, de desarrolladores puede hacer perfectamente estos dos escenarios en una semana tan claro como eso y vemos pilotos que en un mes están hechos y en tres están en producción. O sea, que no se trata, de nuevo, de llevar el hombre a la luna. ¿no? Eh, la más básica es el, las aplicaciones actuales, el añadirles inteligencia artificial y ahí sobre todo eh, pues servicios cognitivos, ¿no? es lo más sencillo. Por ejemplo, en el caso de Azure tenéis Cognitive Services que son endpoints que directamente podéis utilizar, incluso en muchísimos de los casos podéis incluso personalizar con vuestros propios datos sin requerir conocimiento de Machine Learning o Deep Learning. ¿no? Súper útil. No solo Procesos de percepción como visión, speech, etcétera, etcétera, pero incluso más y más estamos sacando también procesos de negocio como anomaly detection, etcétera, etcétera. ¿no? Súper útiles para las aplicaciones que tenemos ahora hacerlas o más productivas o más engagement o, o más eh, efectivas ¿no? para, para el empleado. El segundo es un nuevo tipo de aplicación, ¿no? si el primero es más añadir inteligencia artificial a todas las aplicaciones actuales, el segundo es más crear un tipo nuevo de aplicación, y ese, lo conocéis de sobra, es el, el concepto de conversational AI, ¿no? de la inteligencia artificial conversacional, que al final, eh, eh, lo, que siempre, lo que siempre me gusta compararlo, porque es una comparación que encaja muy bien, es igual que hace 20 años, cada empresa eh, tuvo que crearse su sitio web corporativo, Ahora cada empresa se está creando su propio eh, bot corporativo ¿no? y va a ser, va a tener, hay muchas equivalencias entre, entre esos dos mundos ¿no? porque para empezar no es eh, venimos con el, el, con el mapeo que existe. Con los agentes conversacionales, digamos, de consumo, como pueden ser Alexa o Google Assistant, etcétera, etcétera, hay mucha confusión en pensar que eh, conversational AI es crear, por ejemplo, skills para, para esos agentes. ¿no? Normalmente lo que vemos en empresas, una vez que se alcance esa madurez en conversational AI, es más crear mi, mi propio bot, que sea, le llamamos Omnibot, ¿no? que sea capaz que sea Omnichannel, y que, sea, ...y que sea capaz de coger... O de, ...igual que un sitio web... ¿no? ...al final un sitio web es interesante... ...no sólo cuando eh, es todo interfaz de usuario... ...sino cuando está conectado con los procesos de negocio... ...es decir que tiene esa, esa amplitud de, eh, de funcionalidad... ...y eso luego es ponerlo... ...igual que hacíamos con los sitios web... ...es ponerlo hacia afuera... ...pues en todos los canales posibles... ...sí, consumo con Digital Assistant como Alexa... ...o Google Assistant perfecto... Eh, ...es fundamental hacerlo... ...pero también y es donde vemos, si, si vemos por ejemplo los logs eh, o, o la popularidad en, en nuestro servicio eh, Azure Bot Service, el canal número uno que utiliza los bots de todas las empresas ahora mismo, de hecho más del 50%, es el sitio web, no solo agentes conversacionales, con lo cual el típico bot que te aparece en el sitio web para, oye, ¿quiere que te ayude en algo? Eso, ahora mismo, es el canal más importante para bots, ¿no? Pues, con lo cual, es muy importante crear esa, esa experiencia conversacional y luego exponerla en todos los canales. Y el ejemplo que pongo yo ahí, por poner un ejemplo en, en, cada, en cada uno, es BMW. BMW eh, pasó por, esta, eh, eh, por este proceso y, en su caso, lo que, lo que hicieron y evaluaron todos estos, todas estas aproximaciones y evaluaron, por ejemplo, el llevar un agente de consumo al coche. Pero decidieron que quería, igual que en el sitio web, en el agente conversacional también querían tener el control. Con lo cual, lo que se crearon en lugar de eso fue un agente conversacional ...que está disponible en el, en el coche directamente, de hecho, eh, esto en particular está hecho con Azure Bot Service que, eh, y con Bot Framework... ...que permite también el desplegar de forma local, ¿no? con, con, sabéis que el, el Luis, que es digamos el servicio detrás de todo esto, eh, permitimos el, el desplegarlo de forma local... ...de todas formas que si vas por un dentro de un túnel y estás en el coche, pues puedes eh, cambiar la climatización sin ir al, a la nube y volver... Que no podrían, ¿no? No podrías hacerlo si, estás, si no tienes conectividad, ¿no? Y, y lo otro importante es que eso no implica que no se eh, que no se integre con, con otros agentes. En el caso de BMW, por ejemplo, lo tiene integrado, creo que con Alexa, no con Google Assistant. Pero bueno, en cualquier caso, tienes la opción de integrarlo con, con otros agentes. ¿no? Esto, aplicaciones AI. ¿Tenéis alguna pregunta aquí? ¿O comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿Nada? ¿Sigo? Venga. Eh, lo siguiente, y este yo creo que es más interesante, porque yo creo que el primero lo tenéis claro, ¿no? O sea, el, el, todo el mundo sabe, oye, el primer paso, súper sencillo para, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice, embrace, por Dios? Eh, para adoptar inteligencia artificial. Eh, son las aplicaciones AI y el, el conversational AI. ¿no? Si veis cualquier número de adopción de cualquier research de, de ahí fuera, el caso de uso número uno con muchísima diferencia es eh, conversational AI, con mucha diferencia. El caso, de, si, si miráis por ejemplo los números de, de, de Azure, de Connected Services, un millón y medio de desarrolladores están utilizando Connected Services. ¿no? Con lo cual, vamos, un orden de magnitud superior que, que los que hacen machine learning puro y duro. ¿no? Pero, importante, acordaros, esto es, hay que ir a la luna, ¿no? El siguiente paso. El siguiente paso son los procesos de negocio. Y los procesos de negocio ahí es donde está esa, ese balance que, que comentaba antes. Y acaba de desaparecer eso. Interesante. Ese es el balance, el balance que os quería comentar antes. Con procesos de negocio el truco está en tener ese, ese balance que comentaba en cuanto a corto plazo y largo plazo. Nosotros en, en Microsoft utilizamos... Voy a soltar esto porque me está poniendo de los nervios el... No sé por qué eh, le da el botón derecho. Eh... Nosotros utilizamos un, una... Al final es una guía para tener una conversación con clientes, ¿no? Y puedes utilizar la que os dé la gana. Esto para nada es, es la Biblia, ¿no? Pero esta en particular a mí me gusta mucho porque si metes en una habitación tecnología y negocio ...y los pasas a los dos por este framework... ...tienes muchas posibilidades... ...de conseguir esa, esa unión entre los dos... Y, ...y ese balance entre corto plazo y largo plazo... ¿no? ...y el, el modelo está basado, no sé si conocéis... ¿tú ...un libro que se llama Son to Win... ...es de Geoffrey Moore... ...súper recomendable el libro, me encanta ese libro... ...y lo que habla es de cómo cada empresa... ...en un momento determinado... ...tiene que estar jugando a múltiples zonas a la vez... ¿no? ...en este caso... ...se identifica cuatro zonas... ...o lo que te dice Geoffrey Moore es... ...cada empresa... Tiene que jugar, para, para tener éxito, tiene que jugar en las cuatro zonas. No puede jugar solo en una zona o en dos. Y las cuatro zonas son las dos de la izquierda. Son zonas de innovación, son zonas más de prepararte para el horizonte 2 y 3 de, de tecnología. La parte de abajo, la parte del de incubation zone, es la zona pura de incubación. ¿no? Es donde te estás preparando para la siguiente gran revolución tecnológica que te puede hacer eh, te puede transformar tu negocio. Pero luego, eso que normalmente además se mapea en muchos casos incluso con departamentos. Con lo cual, tiene también mucho sentido para, para pensar en cómo los departamentos deben de colaborar. Si se queda en incubación, que es el típico ejemplo que veis, en, que de hecho pasaba en Microsoft un poco antes, donde si incubación está muy separada de la empresa, no existe digamos esa transferencia de conocimiento a, a producto. Y esa es la parte de arriba, esa es la parte de transformación. Y normalmente es la que fallamos el 99% de los casos. ¿no? Yo, el, el, el, el ejemplo más claro de, de fallar o no fallar es Microsoft. O sea, ¿Ejemplos de Microsoft fallando haciendo eso? Pues hay muchos, ¿no? por ejemplo, eh, movilidad podría ser uno. Nadie se quejaba de los productos de, de Windows Phone, pero nos costó moverlo a transformación. ¿Ejemplos donde sí hemos tenido éxito? El cloud. O sea, si, si pensáis, el cloud para Microsoft lo más sencillo fue la parte de incubación. ¿Pensáis que tuvimos muchos problemas tecnológicamente en desarrollar el, el cloud? Joder, pues teníamos músculo de desarrollo. Yo creo que, que eso no fue donde, donde estuvo, digamos, el factor clave para, para, micro, para la transformación de Microsoft en el cloud. El factor clave fue el que conseguimos cambiar la transformación. El factor clave fue que conseguimos cambiar. Imaginaos, por ejemplo, la, la fuerza de ventas que estaba acostumbrada a vender Office en caja, transformar todo eso para vender servicios en la nube. Ahí es donde estuvo, yo creo, el, el, gran, eh, el, digamos, el gran factor de, de que la transición de Microsoft al cloud tuviera, tuviera éxito. Con lo cual, transformación súper importante el tener esos dos puntos conectados. Y luego los de la derecha, sí, esos son los de corto plazo. Y también son súper interesantes. Performance es, digamos, incrementar el revenue, es eh, eh, ser capaces de conseguir más ventas, de abrir nuevas, nuevas líneas, etcétera, etcétera. Y productivity son los servicios como marketing IT, etcétera, etcétera, que dan soporte a, a ese revenue. ¿no? Con lo cual, arriba nos interesa subir eh, revenue, abajo nos interesa bajar eh, costes. Ahora, ¿cómo mapeamos esto con la inteligencia artificial? Pues al final, con este cuadrante, lo que hacemos, y eso si lo queréis buscar en Internet, le llamamos el Agile Value Modeling, modelado ágil de valor, donde le decimos al cliente, vamos a ver, ponme una burbuja con todas las ideas que se te ocurran, o sea, una, una burbuja por cada idea, el tamaño de la burbuja es, el, digamos, el impacto que puede tener esa, ese producto, ese proyecto o esa idea. ¿vale? Lo ponéis aquí, en este, en este cuadrante. Y eh, ahí traemos tanto tecnología como negocio. O sea, puede haber ideas que vengan desde el negocio o puede haber ideas que vengan desde tecnología. Ahora, lo, la parte importante es que una vez que tenemos eso, se trata de conectar los puntos. Es decir, vale, para llegar a esta burbuja que tenéis aquí, ¿qué tenemos en la parte, esta burbuja que tenemos, por ejemplo, a la izquierda? ¿no? Una idea súper innovadora del futuro. ¿Qué tenemos a la derecha que pueda conectar con eso? Y se trata de, con, con todo eso, hacer muchas iteraciones, sea un proceso muy iterativo, donde al final, donde acaba, es una estrategia, sí, que no es ni a corto plazo ni a largo plazo, son las dos cosas, donde todo está conectado y donde tenéis muy claro, esas son las flechas que tenéis ahí, dónde va cada inversión que hagáis. ¿no? Y al principio empezáis pequeño, pero con la idea de que aquello se haga más grande y que sea una idea que eh, transforme el negocio. ¿no? Eh, ejemplo de, de, de clientes. Aquí hay de todo, realmente si en la primera parte eh, os puedo sacar un millón de casos de clientes donde, donde lo han hecho, la segunda parte ya empieza a costar más trabajo, porque sí es cierto que, que, que se huele directamente, ¿no? si una empresa está a corto plazo o a largo plazo. Toyota, eh, si lo buscáis en internet podéis eh, ver qué es, que, qué es lo que hicieron y si... Eh, balancea muy bien esas dos cosas. Hace desde eh, cosas como mantenimiento predictivo para sus para sus fábricas o son capaces de. Eh, para su fuerza comercial, el ser proactivos, tal y cual. Pero luego también están trabajando en sistemas autónomos para sus. ¿Cómo se llaman? los forklifts, los. ¿Sabéis? los. ¿Cómo? Las toros. ¿Las? ¿Toros se llama? ¡Uy! Primera vez que lo escucho. Las, sí, las carretillas estas, ¿no? Eh, para que sean autónomas y vayan por el, por el almacén de forma autónoma, ¿no? Que es mucho más moonshot. Eh, la última. El último paso, ¿no? El último paso que, decimos es, eh, que decíamos era, incluso, no ya las unidades de negocio, sino que cada empleado eh, sea capaz de usar, aplicar y crear inteligencia artificial. Ese es el siguiente gran paso, ¿no? Y ahí muy complicado encontrar casos de, casos de éxito. ¿no? Yo el que el que, el que cuento, eh, que me gustó mucho es Novartis. Novartis, no sé si la conocéis, es una farmacéutica, yo, si no es la más grande las más grande del, del mundo, farmacéutica, y acaba, acabamos de firmar un acuerdo con ellos, que el objetivo del acuerdo es que cada empleado de Novartis, eh, en una primera fase 50.000 empleados, eh, puedan no solo consumir, sino también crear inteligencia artificial. Y para todos los roles. Imagina una farmacéutica la cantidad de roles que hay, no desde el researcher, el investigador que está creando la próxima medicina, hasta el responsable de, de fabricación de esa medicina, hasta comerciales, hasta, etcétera, etcétera. ¿no? Todos ellos que tengan no solo la formación, sino también las herramientas para que puedan utilizar eh, inteligencia artificial. Eh, no sé si parar aquí... Tampoco vamos tan bien de tiempo porque os quería enseñar una pequeña demo, pero no sé cómo andamos. Eh, ¿Cuántos queréis una, una pequeña demo de esto de, de por ejemplo, Employees? Joder, Vale, pues vamos a salir tarde hoy. ¿eh? <ríe> Venga, os voy a enseñar una pequeña demo. Eh, lo que os quiero enseñar es, aunque sea muy rápido, para, porque al final lo de las dos primeras yo creo que lo tenéis muy claro, ¿no? O sea, las dos primeras os podía enseñar aquí Azure Bot Service, para la segunda os podría enseñar Azure Machine Learning, y yo creo que esa, si os vais online podéis encontrar esas demos en, en cualquier sitio. Esta última no tanto, porque, por lo que decía antes, no estamos ahí todavía, ¿no? Pero esta es nuestra aproximación a ese, a ese problema o a esa oportunidad desde, en este caso, desde Power BI. Eso que veis ahí es un, es un informe de Power BI, está embebido en una aplicación que de hecho es una aplicación conversacional, o sea, lo que veis a la izquierda es la, la el interfaz de la aplicación, pero a la derecha es un informe de Power BI. ¿no? Y en este informe, en este caso, se supone que estoy trabajando para un ayuntamiento y lo que puedo hacer es, Sabéis, con Power BI eh, podéis hacer informes de lo que os dé la gana, pero lo que hemos añadido es la capacidad de que el usuario de negocio en Power BI pueda también aplicar modelos de inteligencia artificial a esos datos. ¿no? Entonces, los modelos que tenéis ahí, que de hecho son los son los modelos que vienen de, de Azure Cognitive Services, ¿sí? o sea, no estamos reinventando la rueda, pero digamos que no los ves, no no necesitas ni una suscripción de Azure ni nada de eso, todo lo haces de forma eh, dentro de Power BI. Pues el primero, este de aquí. Esta es una gráfica donde hemos aplicado un servicio que es el servicio de detección de anomalías, ¿no? un servicio que ya está en, en Cognitive Services. Y aquí lo que vemos es que me ha detectado una anomalía que es que el, el, el, el retraso de mi sistema de transporte es mayor que lo normal. Incluso si veis aquí, esta es la gráfica de los retrasos y aquí, este, este piquito de aquí, eso lo ha detectado el sistema de detección de anomalías de, de Connecticut. Services. ¿no? Aquí, en este otro informe, he aplicado un análisis de sentimiento, en este caso, a mis redes sociales, ¿no? en, creo que a Twitter. ¿no? Y veis que en los últimos días, pues no solo ha habido un aumento del, de, del retraso, sino que además baja el sentimiento de, de esos tweets. ¿no? Es decir, que la gente está cabreada. ¿no? Y en este hemos aplicado otro servicio que en este caso lo que hace es extraer keywords de esos de esos tweets, ¿no? Con lo cual directamente puedo ver train, delay, complaints, late, con lo cual directamente aquí ya veo que tengo un problema ¿no? eh, utilizando estos servicios de inteligencia artificial. No solo eso, otro servicio que también damos en Power BI, llamamos Key Influencers, es la habilidad de hacer correlación, de identificar cuáles son las causas raíces de, esos, de, de esas métricas. ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, te dice, mira, el segundo, el segundo segundo eh, digamos la segunda causa más popular para ese retraso es el tiempo, ¿no? el, el weather. Pero la primera, mucho más importante, de hecho, es que me están fallando las baterías. Es decir, que con todo esto, siendo un usuario de Power BI, no teniendo ni idea de, de Machine Learning Conversational AI, para nada soy capaz de aplicar servicios de inteligencia artificial y sacar valor yo individualmente, sin necesidad de, de, desarrollar, eh, de desarrollar nada, ¿no? Pero puedo, esto es consumir AI, ¿no? Esto es, eh, tengo servicios que alguien ha hecho, que puede ser, por cierto, esto está conectado con Machine Learning, con lo cual, si tienes científicos de datos en tu empresa, pueden publicar Azure Machine Learning y después los usuarios de negocio pueden aplicar esos modelos que te aparecen, ¿no? Te dicen, venga, estos son los modelos que hay publicados en tu empresa. Y lo puede, eh, para facilitar, digamos, esa, esa comunicación entre científicos de datos y, y usuarios de negocio. Pero también vamos más allá, que sería la opción de crear inteligencia artificial. Aquí lo que lo que puedo hacer. Me voy a ir, creo que lo tengo abierto por aquí. Esto es el Power BI que hay detrás de, de ese informe que habéis, que habéis visto, ¿no? En este caso los datos. ¿no? Y hay una de las tablas que son battery failures. Que aquí, pues si abrí esta tabla, pues te vienen cosas como. Oye, para cada batería o para cada autobús o tren o lo que sea esto, pues cuál es el año de fabricación, eh, los viajes por día, la temperatura, un montón de sensores que tenéis ahí, etcétera, un montón de datos que tenemos ahí. ¿no? Lo que queremos es intentar utilizar estos datos para crear un modelo de Machine Learning que sea capaz de predecir cuándo me va a fallar la siguiente batería. O sea, algo que es impensable con un usuario de negocio pueda puede hacer. ¿no? Y aquí lo que hemos hecho, si veis aquí este símbolo, eh, tenéis la posibilidad de añadir un, un modelo de Machine Learning. Aquí no dependo de un científico de datos, o sea, lo estoy haciendo yo. Y el, el, la tecnología que hay detrás de esto es eh, Automated ML, es básicamente una tecnología que salió de Research que permite utilizar Machine Learning para crear Machine Learning. O sea, por detrás de todo esto hay un modelo de Machine Learning que está entrenado con billones de, literalmente, billones de, de tanto de datasets como de modelos, como de transformaciones, para ser capaz de identificar, dependiendo de tu escenario, cuál es el mejor modelo, la mejor transformación, los mejores parámetros para ese modelo. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hay que decirle? Pues, ¿qué es lo que quiero predecir? En este caso, quiero predecir cuántos días va a sobrevivir una batería. Ese campo de ahí. Le tengo que decir qué es lo que quiero hacer con ese campo. Puedo decir, pues mira, puedo hacer un binary prediction, ¿no? que sería, ¿voy a vender o no? ¿Se me va a caer este cliente o no? Pero en este caso es estimar un valor, ¿no? es regresión. Quiero estimar cuántos días va a durar la batería. Eh, ¿Cuáles son los inputs que va a tener en cuenta el modelo? Puedo dejar todos, no pasa nada. Y ya está, le pongo un nombre al modelo y lo entreno. Esto lleva un ratito, de hecho lleva bastante tiempo, porque tiene que, eh, que, que aplicar Machine Learning y probar un montón de modelos para ver cuál es el más eficiente, ¿no? los parámetros. Pero lo que tengo aquí ya es uno ya eh, que ha finalizado. Esto sería el reporte final. Aquí, por ejemplo, tenéis, esto sería el estimado con el predecido. Bastante, bastante bien, se ve aquí bastante lineal. Pero si queréis ya ir a los detalles, sórdidos, podéis eh, pinchar en, en los detalles del modelo y os va a dar información, que evidentemente nadie va a pinchar ahí, pero va a dar información de lo que ha pasado por detrás. ¿no? Y al final lo que ha encontrado, el modelo perfecto para todo esto es uno que es de hecho un ensemble, o sea que el muy típico Machine Learning es usar varios modelos y... y... Eh, unirlos con un ensemble model y que un gradient boost en regreso y un extra trace regreso, ¿no? O sea, imaginaos hacer eso manualmente, ¿no? lo que Lo que implicaría con la transformación y los parámetros de cada uno. Todo esto al final, ¿para qué? Porque ahora ya puedo ir a mi dashboard y en este caso añadir nuevas gráficas usando ese modelo. Fijaos, esta gráfica de aquí está enseñando, el azul es el histórico. Estos son los fallos de la batería, ¿no? Y veis cómo, efectivamente, últimamente, en estas dos últimas semanas, ha subido un montón. Por eso estoy teniendo más retraso a mi transporte. Pero el rojo es la predicción que está haciendo mi modelo para el futuro. Con lo cual, soy capaz de ver, oye, esto no se va a arreglar, va a ir a peor. Pero todavía mejor es que soy capaz de ver, a ver, soy capaz de ir para allá, cuál es por línea de autobús, por autobús en sí... ¿cuál es la probabilidad de que falle ese autobús? Con lo cual puedo, por ejemplo, pues cambiar la batería proactivamente, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, veis un poco el poder que tiene el, el poder llevar inteligencia artificial a cada empleado ¿no? en el siguiente gran paso. ¿Tiene sentido alguna pregunta? ¿Conocíais esto? ¿No? Vale. Guay. Vale, el acueducto de Segovia. ¿Qué tiene que ver el acueducto de Segovia con la cultura? Yo siempre utilizo el acueducto de Segovia porque, eh, eh, porque fue el, el, el, el gran truco de, de los romanos. ¿no? ¿El imperio romano cuánto duró? No soy experto en historia, pero 500 años, fácil. ¿no? Eh, el truco de los romanos para que durara tanto no era... Todos podemos decir, sí, es que tenían un ejército que era la caña, o es que aquello, o es que es que tal y cual, o estaban súper comprometidos, lo que tú quieras, ¿no? Era la tecnología que tenían, etcétera, etcétera. No, realmente no era eso. Realmente el, el, el proceso por el que fue un imperio tan sostenible es porque se centraban mucho en que cuando conquistaban un territorio, cambiaban la cultura del territorio. Y hacían que esa cultura estuviera alineada con la cultura romana. Con lo cual, ni te dabas cuenta que estabas conquistado. ¿no? Me encanta la escena de Monty Python, ¿no? De, ¿pero qué nos han traído los romanos? <risa> exactamente, ¿no? Eh, y ese fue el gran truco, Es que realmente nadie, o, aunque sí, evidentemente, está Asterix y Obelix, pero tampoco había tanta resistencia en los, en lo, en los territorios conquistados. ¿no? Eh, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, vais a tener dos formas para hacerlo. ¿no? Uno, es como... El otro ejemplo que, que uso yo es como eh, si, si eres como yo que no es capaz de, de bailar absolutamente nada, como un palo de fregona, puedes intentar aparentar que sabes bailar aprendiéndote de memoria tres pasos ¿no? y repetirlos 40 millones de veces y llega a la actuación, haces esos tres pasos y te olvidas y ya no lo vuelvas a hacer en tu vida. ¿no? ...perfectamente fácil... ...lo mismo podéis hacer con la inteligencia artificial... ...podéis eh, crear un proyecto... ...poner toda la carne en del asador en ese proyecto... ...y el proyecto a lo mejor sale adelante... ...pero va contra natura... ...es decir, es el momento que... ...es completamente artificial, o sea, no, no tenéis consistencia y no tenéis, eh, ¿cómo se dice?, sostenibilidad, no es sostenible, no no soy capaz de mantener eso en el tiempo porque realmente lo que hay que atajar primero es un cambio cultural, ¿no?, que hace falta en la empresa para que sea mucho más natural esa forma de, de crear proyectos, ¿no? Y ahí... Hay, y aquí voy a tener que pasar muy rápido porque andamos mal de tiempo, pero hay tres conceptos fundamentales que, que hay que atajar desde el punto de vista cultural. ¿no? Uno es, eh, que yo creo que esto hemos hablado ya bastante, pero es el concepto de empoderamiento, ¿no? es el concepto de la inteligencia artificial, si no tienes al negocio comprometido, no va a funcionar en la vida. O sea, el, el pensar, venga, inteligencia artificial, me voy a crear un centro de excelencia, y estoy seguro que muchos de vosotros lo tenéis, eh, que me saque de este marrón que tengo ahora de la inteligencia artificial, le pongo un responsable que tiene un montón de credibilidad en la empresa, técnicamente, y esto me va a solucionar el problema. Y sí, lo puede solucionar y van a salir tres, cuatro proyectos que van a ser la caña, un agente conversacional, una cosilla por aquí, una cosilla por acá, pero no es sostenible lo que necesitáis hacer es desde el primer momento el meter a la unidad de negocio y que realmente estén incentivadas para hacer esta transformación eh, otro ejemplo en, en Microsoft de hecho es este ejemplo, En la transformación nuestra del departamento de finanzas empezó de la manera equivocada, empezó de arriba abajo, ¿no? empezó con, oye vamos a sentarnos vamos a sentar las guías de cuál va a ser la transformación de inteligencia artificial en finanzas de Microsoft y luego que todo el mundo se alinee con eso y no funcionó, ¿por qué? porque hay muchísima resistencia ¿no? en, en, la, en, en los usuarios en sí, imaginaos eso lo mismo nos ocurrió con el departamento de atención al cliente, el departamento de soporte, muchísima resistencia de, de, de no querer eh, digamos hacer embrace de adoptar inteligencia artificial. Lo que sí funcionó fue decir, no, no, espérate, esto no ha funcionado, vamos a irnos un poquito para atrás. En lugar de eso voy a hacer un training en todo el departamento de finanzas, todo el departamento de finanzas en Microsoft tuvo que pasar por un training que es parecido a esto, o sea, un training de, de negocio, de tecnología, de oportunidad, de cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial y con ese training ahora de abajo arriba ¿qué podemos hacer? Y eso cambió la conversación radicalmente porque tienes ahora sí, ves al negocio como capacitado para unirse a esa revolución. ¿no? El segundo, Data Driven, es súper evidente. ¿no? Eh, hablamos mucho, bueno, a lo mejor no tan evidente, porque la realidad es que hablamos, cuando hablamos de, oye, los datos son fundamentales para que la inteligencia artificial tenga sentido, bla, bla, bla, bla, bla, todo el mundo tiende a tener esa conversación desde el punto de vista técnico, ¿no? de, bueno, me monto un Data Lake que va a ser lo mejor del mundo, me monto eh, un Data Warehouse con el Data Lake y un Data Hub ahí que va a ser la caña, aquello va a ser impresionante. Y no funciona, no funciona porque no solo es un problema técnico, es un problema cultural ¿no? y tenéis que eh, también estar seguros de que los departamentos no solo creen el dato, sino también compartan el dato y utilicen el dato ¿no? y eso exige un, un, un cambio cultural. El, el ejemplo en mi, en mi vida personal… De, de este cambio cultural, eh, cuando estaba yo estaba trabajando en el departamento de, de desarrolladores en, en Microsoft, o son sea, los que desarrollaban, los que siguen desarrollando, eh, Visual Studio Code, Visual Studio, .NET, etcétera, etcétera. ¿no? En este departamento, cuando íbamos con, con un nuevo proyecto, a, a Julia Lewson en, en la VP de DevDiv, cuando íbamos con una nueva idea, oye, es que vamos a meter eh, pues la última, lo último que habéis visto en Visual Studio, por ejemplo, ¿no? lo de el, el, el inteligencia artificial entrenada con, con código de GitHub para que la experiencia del desarrollador sea mejor. Idea maravillosa, muy bonita. Pues lo que te decía Julia es, no, no la quiero. ¿Por qué? Una idea, una idea buenísima. Y dice, no, porque me tienes que traer primero los datos que demuestren que haya, que haya interés en el mercado por eso. ¿no? Y ese cambio de filosofía, ese cambio de obligarte a que si no traes los datos no vas a crear el producto, al final, Hace un efecto en cascada y exige, primero, yo, como responsable de producto, me tengo que preocupar de generar esos datos. Me tengo que preocupar también de utilizar datos de otros. Y me tengo que preocupar de compartir los datos. Con lo cual, eso realmente fue lo que cambió. Sin cambiar ninguna tecnología, seguimos con la misma tecnología en DevDiv de, de, de Data Lake. Y fuimos capaces de, de cambiar, digamos, esa, esa cultura y ahora esos datos se pueden utilizar para aplicar inteligencia artificial encima. Telefónica es otra, a mí me gustó mucho la idea de de, de Chema en, en Telefónica, donde lo que hicieron en su caso para promulgar esta, esta cultura es dar, le llamaban gemas, eran como eh, modelos de Machine Learning que les daban a las subsidiarias, dice, mira, aquí te regalo un modelo de Machine Learning para predecir el Customer Churn. Es perfecto. ¿Cuál era el truco? Que es el modelo de Machine Learning exigía utilizar la semántica centralizada que habían eh, decidido en, en Telefónica Corp. Con lo cual, sin, eh, sin tener que obligar, las subsidiarias estaban incentivadas para mover, ni siquiera tenían que mover físicamente sus, sus datos, tenían que alinearlo con la semántica de eh, centralizada, con lo cual permite... Eh, muchísimo muchísima colaboración eh, en, en datos y permite luego en el futuro les permitió pues crear inteligencia artificial encima de todo eso. ¿no? Es otra otra otra técnica. ¿no? Y la última, que tampoco se nos puede olvidar, es, es eh, eh, responsabilidad. ¿no? Al final, el responsabilidad en el tema de, de inteligencia artificial, como sabéis, es un tema súper importante porque es cierto que con la inteligencia artificial también vienen retos que no teníamos antes con la programación tradicional. ¿no? O sea, imaginaos temas como transparencia, no, no volvemos cuando en, eh, estamos acostumbrados, si en mi RP tengo un bug, soy capaz de identificar la línea de código que causó ese bug, cambiarla y todos contentos. Todos contento, ¿no? ¿Cómo haces eso con un sistema de, de Machine Learning en caja negra, que ni si, como Deep Learning, que ni siquiera sabes por qué ha tomado una decisión? Transparencia es un tema fundamental en, en AI. Eh, eh, sesgo, ¿cómo puedes evitar que tu sistema de inteligencia artificial, uno, haya sido entrenado con datos que ya están sesgados, con lo cual el sistema va a ser sesgado también, o dos, introduzca sesgo que ni siquiera estaban los datos. Necesitáis también atajar ese problema del principio. Y como eso, muchos en Microsoft eh, definimos seis, seis, digamos, eh, eh, challenges, seis eh, retos eh, que tenéis que tener en cuenta. ¿Y cuál es el truco? ...tratarlo de nuevo desde la parte cultural... ...no es un problema técnico, es un problema cultural... ...cada tarea que se haga en inteligencia artificial... ...tiene que... estar ...tener responsabilidad en mente desde el principio... ...si no aquello no va a funcionar... ...no vale cuando ya tengo el sistema en producción... ...pensar, oye, ¿tiene sesgo esto? Uy, qué marrón, me ha llegado un, un problema de sesgo... ...donde mi sistema de... Eh, ...cuál fue el último, no digo la empresa... ...pero lo habéis visto los, los titulares seguros, ¿no? ...donde eh, un hombre recibe 10 veces más crédito... ...más posibilidad de crédito en la tarjeta de, de crédito... Que, ...que una mujer... Y, lo, ...y me doy cuenta cuando estoy en producción... ...y, y ya estoy dando los créditos... ...pues imaginaos el, el problema que es eso, ¿no? Tiene que estar metido en el proceso de desarrollo desde el principio. Eh, con esto creo que acabamos, pero déjame acabar solo. ¿Puedo eh, acabar en dos minutos? ¿Sí? ¿Dos minutos me dan? Oh, hasta cinco! ¡Guau! Wow. Pues hago tres demos. No, no. Eh, no, pero por lo menos, porque aquí os quería contar un poco... El, os digo solo tres palabras clave. ¿no? Y, y podéis, eh, de hecho, creo que de todo esto lo podéis ver también en el libro si, si, si no os dormís antes. Pero tres cosas que tenéis que tener en cuenta para cada uno de estos, de estos cambios culturales. Uno, cultura en la parte de empoderamiento y colaboración igual a MLOPS. O sea, tal y como aprendimos a cambiar, desarrollar el software en el pasado con DevOps, tenemos que aprender a cambiar cómo desarrollamos inteligencia artificial con MLOPS. Es exactamente el mismo concepto. Es el concepto de estar seguro que tenemos equipos autónomos que estén continuamente en un loop, donde esté el negocio involucrado y donde tengamos un continuous delivery, un sistema de, de despliegue continuo, entre definición, desarrollo y producción. Y todo con un ciclo cerrado. Fundamental para que podamos hacer... Eh, para que podamos empoderar, digamos, esos equipos de negocio. El, el, por cierto, una, una cosa que hago yo siempre cuando hablo con una empresa, os hago la pregunta a vosotros también, es con un checkpoint muy fácil de ver si lo estáis haciendo bien o no. Es decir, si vais a un científico de datos a vuestra empresa y le preguntáis, ¿cuál es tu, cuál es tu objetivo? ¿Por qué te pagamos? Si dicen algo relacionado con tecnología, como para crear modelos más eh, precisos, para hacer esto y aquello, eso no es un equipo MLOPS. Un equipo MLOPS es donde todo el mundo, tanto el científico de datos, como el usuario de negocio, como la persona de producción, están todos en un mismo equipo, que puede ser virtual o un equipo real, y todos estén alineados con objetivos de negocio, no con objetivos técnicos. Es decir, que el científico de datos debería decir, no, mi objetivo es mejorar la satisfacción del cliente en dos puntos, o mi objetivo es esto o aquello. ¿Vale? Eh, lo segundo en, en data centric yo siempre comento dos cosas, la cultural que ya he dicho la técnica es echarle un vistazo a Data Hub ¿no? yo sé que hay muchas conversaciones de cuál es la arquitectura perfecta para, para digamos eh, servir como base para, eh, eh, para esa cultura centrada en datos, Data Hub súper popular, eh, te, eh, la tenéis explicada en el libro también si queréis y es, una, es un concepto de no reinventar la rueda, es que es digamos eh, asumir que voy a tener datos distribuidos en mi empresa pues el, el, por lo menos sin mover físicamente esos datos crear una estructura encima que me abstraiga de toda esa complejidad de datos diversos para eh, centralizar el acceso y, la, y compartir datos en la empresa en responsabilidad tres cosas lo digo súper súper rápido tres cosas que tenéis que pensar uno tenéis definido vuestros principios en la empresa ese es el primer paso Definir, identificar 6, 8, 4 o los que queráis, pero tenéis que identificar los, los retos de la inteligencia artificial y cuál es vuestra posición en esos retos. ¿Cuál va a ser el ADN de vuestra empresa? Segundo, lo habéis puesto en práctica, no vale poner esos principios, publicarlos en la web, como hacen muchas empresas, y luego no cambiar nada. Tenéis que estar seguros que todo lo que se haga, se haga en base a esos principios. Y ahí es donde uno con MLOps. Si ya tenéis un proceso de MLOps, creado en la empresa, transformar ese proceso de MelOps para que cada paso en ese proceso tenga eh, responsabilidad metido por defecto. Y tercero, ¿cómo podéis hacer eso? Con herramientas. En el caso de Azure, en Azure Machine Learning, si utilizáis eso como vuestra plataforma de MelOps, pues ya trae herramientas que os van a ayudar pues, en temas como sesgo, transparencia, privacidad, etcétera, etcétera. ¿no? Y por acabar ya, ya que acabo, no, no me da tiempo a hacer esta demo. Eh, para acabar ya, porque os quiero decir solo el tema, ¿por qué las pirámides? No? Las pirámides vienen de de, y de hecho, eso, así empezó así empezó el libro, de preguntarme, oye, pero además de todo esto de la cultura, de la tecnología, de la estrategia, ¿qué más cosas tienen en común estas empresas que están pasando? Ese, ¿Os acordáis del, del gap con el que empezaba la charla? ¿Qué hay detrás de todo eso? No? Con lo cual, lo que lo que decidí, y, y eso, eso me encantó hacerlo, es el, el ir un poquito más, más allá de la conversación con la empresa en cuanto a cuáles son tus procesos, tu organigrama, tu cultura, etcétera, etcétera, sino hablar más en profundidad con los que consideraba que eran los líderes en cada empresa de esa transformación de inteligencia artificial. Y líderes, los tengo aquí, de hecho, son las fotos que veis aquí. Estos son los, los líderes que de aquí, les doy las gracias a todos ellos, muchos españoles, por cierto. Eh, líderes que considero que no son... ninguno No hay ningún CEO aquí, eh, hay, hay de todo. Hay absolutamente de todo, desde, bueno, tenéis a Chema, por ejemplo, que sí, tiene un cargo ejecutivo, pero luego tenéis a desarrolladores, tenéis de todo, hay de todo. Pero en todos ellos, sin importar su posición, fueron capaces de liderar esa transformación digital. ¿no? Y ahí fue donde me embarqué en intentar conocerles un poco mejor y me senté con todos ellos y digo, oye, vamos a intentar, ¿qué tienen en común...? <risa> todas estas personas que de verdad han llevado han liderado ese cambio. ¿no? Y ahí es donde vienen las pirámides, porque la, digamos que la solución la encontré en este libro, que también os lo recomiendo, el alquimista, seguro que muchos lo habéis leído, eh, de, de, de Pablo Coelho. Eh, el alquimista es una historia que a mí además me encanta porque es de un pastor de, de Cádiz. Yo no soy pastor, pero soy de Cádiz, con lo cual me sentí súper identificado con el libro. Y el pastor este tuvo un sueño, eh, está basado, es de, no sé de cuándo, pero pues de, de hace, el libro se escribió no hace mucho, pero está basado como hace 100 años o algo así. ¿no? Y se soñó, tenía un sueño recurrente que era, eh, le llamaba la leyenda personal, ¿no? que era como su sueño de algo que hacer en la vida. ¿no? Y el sueño que tenía recurrentemente era ir a las pirámides de Egipto a encontrar un tesoro. Y si conecto con estos héroes, cada vez que le preguntaba a estos héroes, Oye, ¿y por qué haces esto? ¿por qué te embarcaste en esta locura de, no sé, Julián, por ejemplo, ¿no? eh, con la Fundación 29D de, de tener como, como visión, oye, quiero eh, eh, mejorar el, el proceso de descubrir o de diagnosticar enfermedades raras? ¿Por qué te metiste ahí? Y todos, en todos los casos, eh, bueno, mejor todavía, en ninguno de los casos me dijeron, porque mi jefe me lo mandó, ...porque era lo que le interesaba a mi empresa... ...o porque era el, el, el objetivo de negocio que me marcaron... ...nadie decía eso, todos decían no porque yo... ...yo en primera persona tengo como sueño... ...solucionar esto, esto y esto... ...es una decisión personal, no es una decisión de empresa... ...con lo cual si, si pensáis que esos héroes de la inteligencia artificial van a salir porque podéis ponerle un incentivo de, de, de, de empresa, no va a funcionar. Todos ellos eran capaces de articular eso. Y esa es el, digamos el, el primer, la primera cosa que vi en todos esos eres que encaja con el libro, porque el libro lo siguiente que hace el pastor es que dice, pues me voy a Egipto. Y aquello no era tan fácil como pillar un avión, ¿no? era una, un, un, una jornada de varios años para llegar a Egipto. ¿no? Lo segundo que me di cuenta, que también encaja con, con el alquimista, es que para llegar ahí se tuvo que reinventar. O sea, lo primero que le pasó a este pobre pastor es que cruzó el charco, llegó a, llegó a Marruecos y nada más llegar allí el primer día le robaron todo. O sea, Después de vender las, las ovejas para poder tener dinero, lo perdió todo. Con lo cual tuvo que aprender una profesión, tuvo que trabajar en Marruecos para poder pagarse luego el viaje, tuvo que eh, aprender eh, todos los secretos del desierto para poder, pasar, para poder hacer eso, tuvo que aprender la lengua. Todo eso, la siguiente cosa que descubrí, ninguno de estos héroes nacieron sabiendo inteligencia artificial. De hecho, ninguno de ellos tenía, eh, eh, digamos, formación oficial en inteligencia artificial. Todos se reinventaron, todos ellos. Todos tuvieron que reinventarse para llegar ahí. Con lo cual, políticas que permitan a la gente poder reinventarse, fundamental si queremos tener esos héroes. ¿no? Y lo tercero, que es lo que le da el nombre, el nombre al libro, el alquimista, es que realmente para llegar allí... ...lo que ocurrió es que este pastor conoció un alquimista del título del libro que es el que le va guiando por el proceso aunque el libro se llama el alquimista el alquimista no es el protagonista del libro solo le ayuda a esta persona ¿Y, la, ¿y cómo la ayuda? pues le ayuda recordándole todo el tiempo cuál es su leyenda personal ayudándole, haciéndole mentoring en, en esa transformación, esa reinvención que tiene que hacer y, y ya está no le lleva físicamente hasta, hasta el final de, de la jornada con lo cual el, lo que, cuando, siempre que hablo no sé cuántos de vosotros seréis líderes o, o responsables de negocio o o usuarios de negocio, pero yo lo que suelo decir es que ninguno, la gran mayoría de vosotros no vais a ser héroes de inteligencia artificial. Habrá algunos y me encantaría que se fuera el caso, pero sobre todo tenéis que ver en ser alquimistas, es que en vuestras empresas cuando vayáis estéis seguros que las personas que trabajan en vuestra empresa se sientan empoderados para poder hacer esa jornada, que a lo mejor en muchos casos el sueño que tengan se va a parecer poco al objetivo de la empresa y eso puede, puede ocurrir. Pero de todos esos sueños, alguno va a estar alineado con vuestra empresa y alguno va a liderar el carro para todo eso. Con lo cual, la próxima vez que tengáis una conversación en con la empresa, pensad, oye, a lo mejor yo no voy a ser el, el héroe, voy a ser el alquimista, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a conseguir su, su leyenda personal? Y aquí acabo. Muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado aquí.